El marico, mira. Dale, pues ya abajo, Mira, vamos. mira, mira, mira, mira. Pero siempre a hace lo mismo, vale. Pero no te va a pasar nada, ve, vale, ve. Observa. Mira, mira, mira, mira para allá. Mira para allá. Mira. Siempre a ser lo mismo, no. Este es el río que morí. Ya. <risa> Que ahí te muero. no foda. Esa mierda, El río está feliz. También está aquí mi mierda. un hueco ahí.